¡Wiss, ya te dije, maldito insecto! ¡Me tienes que decir oni No, Vegeta, no. Podré ser gay, pero nunca Taku. Pues, qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, señor! ¡Nada, señor Bill! Eh, nada. He venido para reclamar ese culo. ¿Cuál? El tuyo, bebé. ¿El de Vegeta? ¡Ya déjense de mamadas! ¡Dime eachan, insecto! Sí, güey. Pues. ¿Por qué no le dicen son nichan? ¡No! ¡No sean putos! Ay, parece que son todos una banda de locas. <risa> a ver, chavos, ¿qué pasó, Vegeta? Este insecto no me quiere decir Onichan. Me a Onichan, Whis, dime nichan. Sí, Vegeta, que te diga Nichan, dilo Nichan, Whis. Sí, Whis, dime Onichan. Ay, dilo Nichan de una vez, loca. ¡Ya maldita sea! Dilo, Nichan. Dilo, Nichan, ya, ya, ya. Dilo, Nichan, amigo. Vamos, dilo, Nichon. No me da dilo, Nichan. Se ha detectado una Nichana. Dilo, Nichan. Ojo. Dilo, Nichan, coño de tu madre. No, ya déjenme, no se acerquen, puta. Dilo, no, no, no, ya, no, no, ya. No, no, no. Madre. Bueno, chavos, un saludo para Jennifer Castañeda. Un saludo para, para Andrés Vegas. Andrés Verga Oh, un saludo para Chorli Wat, Watmas. ¡Qué nombre de mierda! Un saludo para Dinamute. Un saludo para El Tóxico. Un saludo para K-Block 7. Y un saludo para Yasser Yassid Grabar. No entiendo el nombre. Un saludo para Kratos Pro 90 DDDL. <risa> no te rías, bruleta. <risa> Un saludo y por último un saludo para Ana un saludo para Ana y bueno chavos eh, otro ah. uh, suscríbete dale a like si quieres uh, sus suscríbete. Suscríbete. suscríbete suscríbete al canal de Troy o si no te la vas a ver conmigo ¡Came! ¡Came! Me robaste el poder gojan qué pendejo